¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están? Ahí ya están en vivo. Gracias a Dios podemos estar una transmisión más. Voy a estar realizando lo que hacemos todos los eh, martes. Voy a estar en Facebook Live para que podamos compartir en nuestro grupo de WhatsApp, dar eh, todos los que estamos conectados podemos estar de alguna manera eh, habilitados para poder entrar a este link así que espérenme un segundito que ya lo estoy haciendo mi capacidad de, de resolución con Facebook y con StreamYard que es la plataforma que usamos, no es un tanto ágil pero este, en un, unos momentitos vamos a poder estar realizando eh, en esta oportunidad, hoy estamos en nuestra sesión número 6 ya de nuestro libro de jueces. Una sesión espectacular, eh, que bueno va a tener de todo, va a tener que invitar a que lo podamos estar realizando. Vos sabés que la conectividad a internet está un poco, eh, un, un poco eh, limitada, no veo que tengamos una muy buena conectividad, pero yo creo que eh, va a ser posible que lo podamos estar realizando en vivo eh, y en directo. Está todo bien, ya estamos comenzando. Esperen que todavía no me abre Facebook, eso debe ser un problema de mi, transmis mi transmisión. Creería yo que el, el problema no es, ahí dejé de, de, de, de transmitir de, de, de buscar el Facebook y voy a intentar de nuevo para que mil disculpas Disculpas por la conectividad un poco limitada. Eh, Internet no está eh, teniendo una, un buen comportamiento en estos en estos días, en estas tardes. Pero bueno, eh, si me están viendo y si están escuchando, me encantaría saber si se está viendo bien y se está escuchando correctamente. Eh, ahí estoy eh, intentando colocar este este link. Creo que sí, está muy muy Eh, he podido eh, ya llegar hace unos, eh, eh, hace unos minutos, he podido llegar aquí a la ciudad de San Luis. Eh, estuvimos eh, este fin de semana en la ciudad de Resistencia. Gracias a Dios el Señor nos eh, guió bien. Lo único que hubo un problemita técnico con el, con el avión, porque en la ciudad de Córdoba había tormenta eléctrica y nosotros veníamos justamente por esa... Eh, por esa ruta veníamos de resistencia a, a Cor eh, estar eh, viniendo eh, a horario y poder hacer la transmisión desde la iglesia entonces llegué a casa y ya me quedé directamente haciendo la transmisión ahí ya eh, ahora sí he logrado eh, creo que sí colocar el, el link Así que copio y ya les estoy enviando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros eh, eh, participantes de este grupo. Ahí ya les estoy enviando funcionamiento. funcionamiento. ¿sí? Eh, vamos a esperar que, que habilite bien Facebook que habilite bien WhatsApp, y creo que ahí ya está. ¿Sí? Así que bueno, ya estamos ahí enviando, ahí pongo que pueden conectar, ya estamos en, en vivo, listo. Bueno, perfecto, porque en realidad lo que me está pasando, una, eh, una, un consumo de internet un poquito más alto. Bien, eh, vuelvo a preguntar si me pueden decir, eh, los que están viendo en vivo, si se está escuchando bien. Yo creo que tengo acá el retorno de la imagen, pero me parece que lo que más me preocupa o lo que más me, eh, este, me, me interesaría es saber si se está escuchando bien. Bendiciones, ahí Estás, ¿Se está escuchando bien? Si vos lo estás escuchando bien, avísame. Si no, vamos a estar este, revisando un poquito el sistema de audio a ver si es este, eh, compatible con, con la página y si no te, tenemos otro inconveniente. ¿Sí? ¿Se está escuchando bien? Buenas noches. Bendiciones. Bueno, hola María Laura, ¿cómo andás? Buenas noches, bendiciones. Sí, se escucha bien, me dice Norma. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias Norma por... Eh, el servicio de, de, de avisarme si se está escuchando bien. ¿Qué te parece si oramos en se... 6 del de libro de jueces? Así que ahí donde estás en tu casa o en el lugar donde estés, ¿qué te parece si eh, nos eh, unimos en oración y, y comenzamos esta transmisión y comenzamos este tiempo en oración? Oramos. Gracias Dios, gracias por esta tarde, gracias por la bendición de poder estar una vez más. Conectados en esta oportunidad de esta manera, solamente de forma virtual, pero conectados. Y, y conectados con tu palabra, Señor, que es lo más importante y por eso te agradecemos. Gracias por el libro de jueces, gracias por todo lo que estamos abordando, por todo lo que estamos eh, escuchando y aún leyendo y, y tratando de interpretar correctamente porque tu palabra es viva, es eficaz, y, y Señor siempre tiene algo nuevo para decirnos, por eso te agradecemos, y en esta noche nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos des fuerzas, aquellos que están pasando momentos de enfermedad, pedimos Señor que vos estés con tu mano de sanidad, tocando cada situación, cada enfermedad, cada dolencia, a los que están aún en sus camas, oramos para que vos puedas estar levantando levantándolos, dándoles, dándoles fuerzas, gracias Señor porque sos nuestro Dios, nuestro Papá bueno, si ustedes van a notar por ahí que se, hay algunos pequeños cortes eh, no es su conexión probablemente sea mi conectividad que está un poco limitada pero estoy orando para que eh, podamos tener una transmisión correcta y que la podamos tener toda la, eh, toda la hora que pueda estar funcionando bien ¿Qué te parece si ya comenzamos con jueces sesión número 6? Aquí vamos a estar este, leyendo y, y tocando los versículos del capítulo 8, versículo 1 hasta el capítulo 10, versículo 5 Es un tanto extensa la lectura, no sé si lo leíste todos pudieron llegar a ver el video explicativo de eh, el Pastor J. de Grill. ¿eh? ¿Alguien lo pudo ver? Eh, cuéntenme por ahí en los comentarios, así este, tenemos un, un, un ida y vuelta. Y, y si lo pudieron ver, a ver qué les pareció eh, el, eh, la introducción de esta, de esta sesión, que es la número 6. ¿eh? Y ahí vamos a, a estar leyendo. Yo estuve buscando la que puse para que podamos estar compartiendo, es la... Reina Valera 1960, que es la que mayoritariamente solemos tener, pero por ahí si vos tenés otra versión en tu casa, si tenés la nueva traducción viviente o la nueva versión internacional o la Biblia Palabra de Dios para Todos o la eh, versión popular o la, la de lenguaje actual o la Biblia textual, la Biblia que vos tengas, la palabra de Dios, este, la Biblia Palabra de Dios eh, o la Biblia del pueblo de Dios, cualquier Biblia que vos tengas, eh, nos va a servir para que podamos ir eh, cotejando lo que va diciendo este esta porción, este pasaje, desde 8.1 hasta el 10.5. ¿sí? Leemos y después contame si pudiste ver el video explicativo. Pero vamos a leer estos versículos. Dice, pero los hombres de Efraín, desde el 8.1, de jueces, le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián?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 como de mil hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Job, Job, Jobbeja, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, a Seba y a Salmuna,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 Cerca de los cuales eristas diciendo Están ya en tu mano Seba y Salmuna Para que demos nosotros pan a tus hombres cansados Y tomó a los ancianos Ahí se me fue la imagen pero no importa Seguimos De la ciudad Y espinos y abrojos del desierto Y castigó con ellos a los de Sucot Asimismo derribó la torre de Peniel Y mató a los de la ciudad Luego dijo a Seba y a Salmuna ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste y centabor? Y ellos respondieron como tú Así eran ellos. Y entonces dice el, el texto: A ver, eh, eh, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubieseis conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito: Levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor.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 Gedeón, sé nuestro Señor tú, y tu hijo y tu neto, pues que nos has librado de mano de Madian. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará, Jehová señorará sobre vosotros. Y le dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buenas ganas te daremos. Y teniendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín.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 que había hecho en Israel. Ahí vamos a pasar al texto del de capítulo número 9, pero déjenme un segundito que voy a este, volver a instalar la cámara, porque me parece que eh, ahí, está, ahí se me ahí se me volvió la camarita para este, volver a tener acá. Dice el 9, Abimelech, hijo de Jerobal, Jerobal, perdón, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre del padre de su madre diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen setenta hombres todos los hijos de Jerobal o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquén todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de David Melech porque decían, nuestro hermano es.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 setenta varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem y a la casa de Mino, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Mino que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y se fue a ver, y allí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel tres años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los setenta hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, a ver, eh, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Acá me parece que dice, ahí está. Abimelech, y Gal, hijo de Bet, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza.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 Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech, y diría Abimelech aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Sebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech, diciendo, y aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues a hora de noche tú y el pueblo que está contigo y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem con cuatro compañías. Y Gal, hijo de Ebed, se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gal al pueblo, dijo a Sebul: «He allí gente que desciende de las cumbres de los montes». Y Sebul le respondió, «Tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres». Volvió Gal a hablar y dijo, «He allí gente que desciende del medio de la tierra y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos». Y Sebú le respondió, «¿Dónde está ahora tu boca con que decías, «¿Quién es Abimelec para que le sirvamos?».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 Y el 10, 1 al 5 dice, después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos, que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenía 30 ciudades, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad y murió Jair y fue sepultado en Camón. Todo este pasaje, que es un tanto largo, ¿eh? así que bueno, gracias a todos los que se quedaron a pesar de, de lo largo del pasaje, nos cuenta un poquito la historia de lo que sucedió a la postre con Gedeón, lo que va a pasar con Abimelec y lo que va a terminar pasando con Tola y Jair, que terminaron siendo jueces de Israel. Pero vamos a empezar. Acá el PDF nos hace una pregunta. Dice, ¿a quién respeta usted como líder y por qué lo admira? Todos tenemos líderes a los que respetamos porque son eh, de alguna manera personas que nos merecen una admiración o nos merecen un respeto, nos merecen este, eh, admirar sus cualidades que son este, cualidades que para nosotros nos agradan. Cuando tenemos líderes buenos... Este, la situación suele ser un poco mejor para cada uno de nosotros. como un poquito esta segunda cámara porque la o... funciona no no no anda como corresponde. Entonces ya no voy a estar peleando sobre esto. Ahora qué pasó con Gedeón? Gedeón había comenzado muy bien. Gedeón había tenido un gran este, un, un gran desempeño en una batalla que terminó eh, ganando a los, eh, a los Madianitas. Y acá en el capítulo 8 vemos un poco la debacle espiritual y también moral. Cualidad que admiramos de él en los capítulos anteriores. ¿sí? Vamos a ver lo que nos eh, dijo. J. de Greer en este eh, estudio en esta introducción ¿lo pudieron ver? ¿pudieron ver el el, eh, el el video? ¿lo pudieron ver? espero ahí un segundito sus comentarios si lo pudieron ver para que me lo digan a ver si si este, este, alguno lo pudo estar observando y si no lo pudiste ver yo te invito a que lo hagas que puedas ver el video ahí está Hilda ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Ah, lo pudiste ver Hilda, ahí, gra eh, gracias por estar atenta al estudio. Ahí nos contás que, eh, que, que estás agradeciendo los comentarios, pero me gustaría saber si lo vieron, si efectivamente lo vieron, porque ahí J. Negrier habla sobre eh, algunas señales, acá nos dice cinco señales de egoísmo que encuentra en la vida de Gedeón. Que Gedeón se transforma en un líder negativo, en un líder que ya deja. Vos lo viste, María Laura, ¿sí? Eh, una de las señales que. Lo... Qué bueno, qué bueno que lo viste. Una de las señales que nos dice ahí J. de Grill es que Gedeón deja de consultar a Dios. Si miramos en el capítulo 7, estamos viendo que en la batalla contra los Madianitas, Gedeón está consultando constantemente a Dios. Pero en este último capítulo con el capítulo 8, lo vemos a Gedeón que ya no eh, consulta a Dios. Y esto es una, eh, una falta tremendamente grave porque comienza a tener una autosuficiencia. Y eso que le pasó a Gedeón también nos pasa a nosotros. A veces nos pasa que pensamos ¡Ah, vos también lo viste, Norma! ¡Qué bueno, Norma! ¡Qué lindo, qué lindo! Este, viste que... Eh, nos cuenta ahí de un pueblo fantasma, eh, un pueblo que, que, que, que este, se habitó mucho en la fiebre del oro y después quedó deshabitado. Interesante lo que nos dice ahí en el, eh, en el video, ¿no? Y nos muestra algunas, algunas situaciones eh, que la verdad nos tiene que eh, llamar la atención. Y él habla justamente de algunas de esas señales de egoísmo que ya comenzó a mostrar eh, Gedeón eh, y... Creería que la principal es alejarse del consejo de Dios, que es lo que nos pasa a vos, a mí, a cada uno de nosotros, nos pasa cuando empezamos a equivocarnos, cuando empezamos a tener esos, esos eh, arranques o esas eh, grandes ideas donde no consultamos a Dios. Y lamentablemente esas ideas por ahí nos suelen ser muy, eh, este, muy atractivas y pensamos que son muy buenas, pero los resultados no son tan buenos. Es más, los resultados son resultados que no terminan de ser lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y ahí vemos el carácter de un líder. ¿Y por qué hablamos de líderes? Porque vos, yo, cada uno de nosotros somos líderes. Somos líderes en nuestra casa, somos líderes en, en nuestra vida, somos líderes aún de nuestras decisiones, somos líderes. Y si nos transformamos de líderes positivos, de líderes dependientes de Dios, de líderes humildes, a líderes que no escuchamos a Dios, líderes que solamente hacemos lo que pensamos que tenemos que hacer, el orgullo comienza a carcomernos y hay algo que nos va a afectar muchísimo, que vamos a intentar imponer nuestra opinión por sobre las otras opiniones imponiéndolas, no eh, llegando a acuerdos sino imponiéndolas y ahí comienza nuestra debacle no te quiero preguntar si te pasó a vos pero sí te voy a decir que a mí sí me pasó de intentar tener un liderazgo que no sea tan sano y lamentablemente los resultados no fueron buenos por eso al, al mirar la historia de Gedeón esta última parte, que parece una parte que no es tan positiva, está buena que esté relatada para que nosotros podamos tomar nota y comenzar a, a reflexionar y a modificar las situaciones que no son positivas. En mi caso lo tuve que hacer porque si no iba a perder a mi familia, iba a perder a los seres queridos, a los que amo y lamentablemente este, los resultados de un liderazgo negativo, son resultados que no son de bendición. Y tenemos que cambiar. Y está bueno mirar a Gideón, ¿no? Porque ¿cuál es el verdadero problema de nuestra rebelión humana? Cuando queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿Y cuál es la única solución que nos pregunta ahí sobre la, la rebelión humana? Es volvernos a Dios y humillarnos y pedirle ayuda a nuestro Dios. Esa es la única solución. La solución que tenés vos, la solución que tengo yo, la solución que tenemos cada uno de nosotros es volvernos a Dios, pedir ayuda, humillarnos y decir, Señor, yo necesito que vos comiences a hacer esa obra de restauración en mi vida. Así que, eh, interesante lo que nos cuenta ahí J. De Grier porque la verdad es que nos deja pensando, ¿no? nos deja ahí con, una, con un dejo de, de reflexión muy interesante. Dice que Gedeón estaba... En, la, en, en lo que vimos anteriormente en, una, en, una, eh, en un punto alto de su vida porque acababa de derrotar al ejército eh, Madianita con solo 300 hombres y entonces ¿qué esperaría uno de Gedeón? bueno, uno diría bueno, Gedeón ahora va a ser un líder este, que va a tratar de conciliar que va a tratar de, de, de manejar la situación va a tratar de unificar a Israel pero lamentablemente lo que nos cuenta el, el capítulo 8 no es eso. Lo que nos cuenta el capítulo 8 es que Gedeón, cuando termina su batalla contra Mariano, comienza a tener una eh, posición de mucha eh, de, de, de mucha precariedad espiritual. Dice, ¿cómo si sí? Pre, precario espiritualmente cuando no consulta a Dios, cuando quiere hacer su voluntad y la situación se pone... Este, muy pero muy eh, brava porque vemos cosas que, que, que no, son, no son buenas vemos muertes, vemos este, castigos vemos imposición de su de su voluntad cosas que no creo que haya sido algo que Dios le haya indicado que él haga y lamentablemente eso que hizo Gedeón trajo y acarreó muchos problemas en Israel ¿cuál es la diferencia? dice ahí en la actitud de Gedeón con Dios antes y después de la batalla, dice antes de la batalla Gedeón habla con Dios y eventualmente escucha y obedece la dirección de Dios. Pero en estos versículos Dios ya no es mencionado para nada y Gedeón actúa de acuerdo a su propia voluntad. Y vos sabés que ahí comienza nuestra debacle. Comenzó en Gedeón y comenzó seguramente también cuando revisamos hacia atrás nuestra vida... Comenzó nuestra debacle cuando dejamos de escuchar a Dios y cuando empezamos a hacer nuestra propia voluntad. Y ahí comenzamos a tener nuestros peores errores. Y A veces no lo hacemos con un, con un corazón malo o no lo hacemos con una mala intención, sino que lo hacemos solamente desde, nuestra, desde nuestro punto de vista y empezamos a equivocarnos. Y dice, ¿qué cambió en Gedeón desde el momento en que fue encontrado por el ángel en el lagar. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, Gedeón pasó de saber que él era débil ahora ser el héroe de Israel Y ahora ya no está actuando en la debilidad, sino está actuando en sus fuerzas Y es algo que nos repetía ahí en el, en el video eh, J. De Gris decía eh, que tenemos que tener mucho cuidado de nuestras fortalezas Ahí es donde tenemos que tener cuidado porque nuestras debilidades siempre nos van a llevar a depender de Dios, pero nuestras fortalezas nos van a, a, a, a intentar alejarnos de Dios. Y él habla la, eh, eh, lo que está conectado entre olvidarse arrogantemente de Dios y nuestras fuerzas humanas. Y cuando nos alejamos de Dios, creemos que somos fuertes y, y, y ahí es donde dejamos de depender de Dios. ¿Y cuáles son algunos puntos fuertes? O, o ¿Cuándo he sentido o cuándo has sentido vos la tentación de jactarte de tus puntos fuertes? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? Tengo que tener mucho cuidado con mis puntos fuertes, porque mis puntos fuertes suelen ser los puntos donde dejo de confiar en Dios, donde dejo de pedir ayuda a Dios. ¿Y qué efecto dice tiene en su relación con Dios cuando dependemos de nuestras propias fuerzas? ¿Qué efecto tiene? El efecto es el efecto que le pasó a, a Gedeón. Comenzamos a tener problemas. Y vos decís, bueno, pues yo estoy en las cosas de Dios. Yo estoy haciendo cosas para Dios. Yo estoy haciendo cosas este, que, que, que Dios eh, seguramente dijo que, que alguien lo haga. Sí, sí, sí, sí. Y no, no estoy dudando de eso. Pero probablemente Dios dijo que alguien lo haga, pero no que lo haga yo o que lo hagas vos. Y ahí es donde empezamos a actuar en nuestras propias fuerzas. Y cuando dependemos de nosotros mismos, le estamos dando lugar al orgullo. ¿Y qué hace el orgullo? El orgullo me hace dejar de depender de Dios. Y cuando dejo de depender de Dios, vemos lo que le pasó a Gedeón. Él necesita a Dios para liderar a un Israel que necesitaba un líder sano. Un líder que lo lleve de nuevo a la, a, a la búsqueda de Dios pero lamentablemente esto no pasó y esto no pasó y cuando miro mi historia y cuando vos mirás tu historia y revisamos un poquito para atrás nos damos cuenta que en, en muchas situaciones necesitamos a Dios pero decidimos por nosotros mismos en muchas situaciones debimos haber recurrido a Dios pero hemos decidido actuar por nosotros mismos lo interesante de todo esto es que Dios sigue viniendo al rescate de Israel y sigue viniendo a, al rescate mío. Y cuando yo dejo de depender de Dios, ¿qué sucede? Mi arrogancia y mi orgullo vuelven a crecer. Porque a veces los, este, los fracasos no son tan estrepitosos al principio. No son tan estrepitosos. A veces los fracasos son paulatinos. Y a veces los fracasos, como le pasó a Gedeón, este, eh, afianzan nuestra fortaleza eh, nuestra fortaleza humana. Y entonces, por ahí, este, no, son, no, no, no lo vemos nosotros como fracaso, sino que lo vemos como la imposición de nuestra eh, postura o de nuestra voluntad. Y decimos, las cosas se hacen como yo digo, y se hacen en el momento en que digo, y puño, hasta golpeo en la mesa, y lo hago fuertemente así, pa como diciendo, acá se hace lo que mando yo. Y punto. Algo parecido es lo que le pasó a Gedeón. Si sí, acabamos de leer, viste que dijo, ah, no me quieren dar de comer a mis hombres, porque yo encima estoy este, trabajando para ustedes. Ya van a ver lo que le va a pasar. ¿eh? Les voy a castigar, les dijo a los ancianos, este, los voy a castigar con, eh, con zarza y los voy a este, humillar. Y a los otros dijo, y no solo que los voy a castigar, sino que los voy a matar. Uy, terrible, terrible. Y lo hizo. Lo lamentable es que lo hizo. Dios le dio la victoria para que pueda, este, eh, atapar a los, eh, a, a los reyes madianitas. Y luego que hizo Gedeón cumplió su palabra y terminó haciendo. Porque no creo que Dios haya estado interesado en que Gedeón se levante contra sus hermanos. No lo creo. Cuando estoy hablando de sus hermanos, no sus hermanos de carne, sino con sus hermanos de, de, de comunidad. Y yo creo que ahí vemos un poquito lo que eh, estábamos diciendo recién. Ese carácter negativo o de un líder que no termina de ser positivo. Y esto es eh, lamentable porque esto lo estamos viviendo desde eh, nuestros dirigentes políticos... a los líderes negativos o sea, decir, bueno, mi jefe es un líder negativo eh, no sé, el, estar autoridad política es un líder negativo es una líder negativa eh, y, y lo identificamos y decimos sí, por esto, por esto, por esto pero la idea no sería que identifiquemos a otros, sino que nos miremos a nosotros mismos y digamos a ver en dónde estoy fallando yo ¿qué hace eh, finalmente eh, Gedeón? le pide a todos que les den ellos tenían unos, eh, creo que otra versión habla de aros o zarcillos, dice la, la reina Valera, que son como si fueran unos anillos o unas, unos adornos. Tenían este, muchos zarcillos de oro y le dice bueno, denme ustedes sus zarcillos de oro como un tributo a todo lo que yo hice. ¿Y este, eh, cuál fue la gran idea que tuvo Gedeón? Que por eso decimos acá, ya se está desviando mucho, él hizo un esfuerzo ¿Qué es un efot? Es un chaleco ¿sí? que se cuelga en el pecho. Ese chaleco era hecho no de, de oro, sino que era hecho de lino para el sumo sacerdote. Y en ese chaleco entraban adentro, como había como un bolsicito, entraban dos piedritas que eran las piedritas del urín y del tumín. Entonces esas piedritas eran unas piedritas que tenían los sumos sacerdotes para definir situaciones conflictivas. Y estas eran las piedritas donde ellos decían, bueno, Dios no puede llegar a hablar de esta manera todo esto que estaba estipulado por la ley de Moisés y estaba estipulado que el que debía usar el EFOD era el sumo sacerdote, era uno solo nada más solo el sumo sacerdote no los sacerdotes este, eh, eh, comunes, sino solo el sumo sacerdote el Eford, y solamente alguien se le permitía que pueda consultar a Dios con el EFOD esto hizo que Gedeón tome algo que en definitiva no estaba eh, hecho para él. Él no era sumo sacerdote. Éxodo 28, del 3 al 14, nos explica detalladamente cuál es la función del sumo sacerdote y cuál es la función del efod. Y entonces, las personas que no eran sumo sacerdotes tomaron esto y lamentablemente la cosa no funcionó. En el caso de Samuel, él ocupó un efod. Y lo, lo hizo, pero Samuel no solamente fue sacerdote, sino que fue también este, un juez y tenía, de alguna manera, un aval de Dios. David también llegó a usar un efod, pero lamentablemente acá Gedeón lo estaba haciendo, lamentablemente lo estaba haciendo fuera del contexto de lo que lo tenía que hacer. Y los efod son mencionados, también dice acá en ojeda al hebreo, como parte de escuchar la profecía, acá dice el oráculo, pero en realidad es la profecía de Dios. Y Gedeón quebrantó el primero y el segundo de los mandamientos y las reglas sacerdotales al crear un efod fuera de la ley levítica. Jueces 8.27 dice, y todo Israel se prostituyó allí y esto vino a ser una ruina para Gedeón y para su casa. O sea, lamentablemente lo que pasó es que esto, en vez de ser un elemento que de alguna manera los vuelva a encaminar hacia Dios, que yo creo que Gedeón lo intentó hacer eh, en cierta manera con este sentido, en cierta manera, pero lamentablemente esto los llevó a que dejen de confiar en Dios. Y dice, a pesar de que Gedeón se rehusó a ser rey cuando el pueblo se lo pidió, él actuó como rey, tomando oro de la gente y armando un efod, para que la gente lo siguiera y a la postre lo tuviera como alguien muy este, apreciado y adorado. Esto es ya parte de la idolatría. Y cuando vemos lo que termina pasando después de que muere este Gedeón, decimos, todo esto es consecuencia de lo que comenzó con buenas intenciones, pero no fue consultado con Dios. Y todo lo que comienza con buenas intenciones, sin la aprobación de Dios, y sin que lo consultemos con Dios, todo eso termina siendo un problema. Y esto me viene bien a mí, y te viene bien a vos, porque yo puedo decirte, mira me pasó muchas veces, que cuando pensé cosas que para mí eran buenas, y cuando no las consulté con Dios, y las quise poner en práctica o las quise poner en funcionamiento a la postre. O sea, al final terminó siendo algo que tuve que modificar, porque no fue planificado por Dios, porque no fue aprobado. lo que yo tenía que, que hacer y lo hice conforme al, a, al mandato de Dios la cosa funcionó mejor, ¿te pasó a vos esto? ¿te pasó este eh, eh, estar eh, o tener algún tipo de experiencia eh, con la guía de Dios y también tener una experiencia sin la guía de Dios y te pasó estos resultados que estamos comentando ¿podés afirmarlo? ¿podés eh, decirlo? Eh, este, si te animas a contármelo ahí así no me quedo en sol, sol es linda eh, en un sentido y no es tan linda en el otro porque no tengo esa eh, eh, esa eh, ese ida y vuelta con, con los que están presentes que me ayudan mucho, a veces tenerlos allí y, y conversar es muy bueno, pero a, acá tenemos eh, la manera de comenzar con los comentarios eh, fíjate a ver si me podés comentar si eh, lo que estoy contando te pasó o, o, o podés afirmarlo o tenés algún, eh, alguna experiencia para contarnos cortita si querés, si querés, no querés, no hay ningún problema ¿eh? pero eh, yo creo que eh, a muchos nos pasaron cosas similares a lo que estamos hablando, ¿sí? y Dios siempre en nuestras vidas nos termina mostrando que Él es el único suficientemente poderoso para transformar nuestro corazón ¿sí? siempre Dios es el, el, el único. Eh, estoy en, en vivo, ¿no? Creo que, que sigue la transmisión, pero este, como no tengo el teléfono acá y estoy usando como como, eh, como transmisor de, de, de internet, o sea, como si fuera un modem. Eh, no sé si, si la transmisión está funcionando, pero creo que sí, ¿no? Creo que está funcionando. Por lo menos eh, acá me está diciendo como que tengo como que tengo internet. ¿eh? Bueno, continúo, continuamos. Dice eh, ahora, jueces 9, del 1 al 6. Pasamos a la historia de lo que va a pasar con el hijo de eh, una de las concubinas de, de Gedeón. Gedeón tuvo 70 hijos. Eh, ah, bueno, está bien la transmisión, me dice Norma. Gracias, Norma. Eh, gracias por estar atenta. Qué bueno. Bueno, ahí no me siento tan solo gracias Norma por escribir, qué bueno, sí, es, es, es la costumbre de siempre tener alguien con quien eh, compartir algo, y, y al estar eh, en, eh, en, en red es un poco más complicado, un poco más complejo, porque es como que estoy hablando de solamente una cámara, y, y, y con la cámara solamente me mira y no pasa nada, no estoy como tener a otra persona. Pero bueno, sigamos con el capítulo 9 de Jueces y avanzamos un poquito más. Dice que Abimelech se pone como rey de Israel a recaudar el apoyo del pueblo de su madre, se va a Siquem, y cuando se va a Siquem, eh, ahí hace algunas cositas que eh, lamentablemente eh, ya se muestra la debacle espiritual, moral, este, eh, física. Pero uno y qué mejor que sea yo y se va a Siquem y, y, y en Siquem este, eh, eh, dice eh, y, y les toca un poquito la, el corazón y dice yo soy de ustedes porque mi mamá era de acá así que qué mejor que los gobierne yo y dicen sí, tenés razón, vos sos eh, un hijo de, de, de Gedeón bueno, gobernanos vos terminan diciendo así y como una de las primeras medidas que hace Abimelec <coughs> perdón a todos, solamente queda uno queda Jotam ¿Eh? <risa> no me siento solo Norma. gracias, gracias, que bueno este, queda uno solito ahí tengo un poquito de agua que se me este, eh, la garganta todavía la, la estamos peleando vieron que hay un virus bastante fuerte en, eh, en estos días que está afectando a muchas personas con resfrios con estados gripales, bueno eh está complicado el tema de salud y al final vamos hablando para que Dios nos termine de sanar a todos ¿sí? así que Siquem termina siendo una ciudad ahí nos dice eh, que profundicemos nuestro entendimiento y que veamos la importancia de Siquem bueno ahí lo vemos a, a Abraham haciendo un pacto de Dios con eh, un pacto con Dios en Siquem que comienza ahí un pacto tremendo de Abraham cuando le promete y le dice que bueno te bendeciré y serás bendición. Esto pasa en Siquem. Y eh, en Josué 24.1 vemos que también eh, Josué hace un pacto allí con Dios y con el pueblo en Siquem. O sea, Siquem termina siendo un lugar tremendamente importante para todo el, el pueblo de Israel. Es más, ahí es este, el, el lugar donde Dios le promete a Abraham la tierra de Canaán y renuevan el pacto con Josué. Bueno, tremendo lo que pasa en Siquem. Ahí tenemos los textos, y si querés después buscarlo en, eh, en tu momento de estudio. Y lamentablemente lo que sucede... Hola oh, Isaura, bendiciones, qué bueno que estás por ahí. Lo que sucede con Abimelec está situado en Siquem. Y es irónico, porque Siquem es el lugar de la promesa eh, y el lugar donde eh, Dios este, comenzó a ir a Abraham. Y acá en Siquem, Abimelec hace abominaciones insulta a Dios quebranta el pacto y lo que termina mostrando Abimelec es una actitud más relacionada con los cananeos que con los israelitas no sigue los estándares de, de, de comunión de coinonía de, de pueblo de Dios no, no, no, no no. ¿qué hace Abimelec? comienza con una matanza, y matanza a sus propios hermanos. Algo totalmente diabólico. ¿Y qué pasa con, este, eh, eh, con Abimelech? Abimelech muestra que el problema no era solamente de él, sino que era de todo el pueblo, de todo Israel. Todo Israel se estaba alejando de Dios, y todo Israel se estaba olvidando de Dios, y no estaban... Entendiendo lo que Dios había hecho por ellos. Entonces, Abimelech sigue haciendo caos, adversidades, guerras. Eh, se pone este, totalmente violento, totalmente negativo. Si Gedeón fue a la postre un líder negativo, Abimelech fue siempre un líder negativo. Siempre, siempre fue un líder negativo. Siempre hizo las cosas mal. Empezó peleándose con uno, con otro, con otro, con otros y terminó siendo una, una persona que no consultó para nada a Dios. Si ustedes se acuerdan cuando vimos el primer día, ese resumen del libro de los jueces, veíamos cómo la, la pendiente o la curva descendiente, descendiente eh, de, de, de cómo empezaron los primeros jueces hasta los últimos jueces, que la cosa iba cada vez de mal en peor. Y esta es la situación que nos pasa cuando nos olvidamos de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios se queda de brazos cruzados y dice, bueno, hagan lo que quieran, yo no me visto. No, Dios dijo, bueno, vamos a juzgar a Abimelech. Bueno, el, el, el hermano este, eh, había, le había dado una profecía, el único que quedó vivo, Jotam, había dado una profecía. Y si miramos lo que termina pasando con Abimelech y con Císara, ¿te acordás de Císara?, ¿Sí? El, el que había sido muerto por Yael, por esta mujer. Bueno, con Abimelech pasa lo mismo. Y pasan con personas que lamentablemente reinan sobre Israel sin que obviamente me, este, Dios de por medio, sino que eh, son reyes malos, son líderes malos. Eh, son, en el caso de Abimelech es un rey autoproclamado y por eso no se lo considera como el rey de Israel. Porque se autoproclamó y porque fue totalmente fuera de la voluntad de Dios. Entonces, aunque él se, eh, se, se percibía o se autopercibía, ahora que estamos con la autopercepción, como rey de Israel, en realidad este, eh, la, la historia lo juzga y dice, bueno, este es un rey trucho. Por eso eh, el primer rey no fue al sino que lo termina siendo eh, termina siendo después a la postre Saúl, el primer rey sobre Israel o de Israel. ¿Eh? porque Saúl sí tiene todo el comportamiento de ser un rey elegido por Dios, pero Abimelech no, se, auto, se autoproclamó rey. Y, y el autor quiere que el lector entienda que Israel se ha convertido tan malo como sus enemigos y merece el juicio de Dios. Lamentablemente, si lo, si miramos el, el, eh, este, si, si lo ponemos a Abimelech como... Eh, un juez de Israel, vemos que él no pelea contra enemigos externos, sino que pelea con propios hermanos, con propios este, eh, eh, vecinos israelitas. Entonces, lamentablemente, acá nos estamos dando cuenta de que ya, a partir de, de, de este capítulo, estamos viendo que el problema no era con otras naciones, sino interno. Y acá nos pregunta el, el PDF, ¿en qué situaciones está usted más consciente de su pecado? ¿Cuáles son algunas cosas que le evitan identificar el pecado en su vida? Lamentablemente Israel no se estaba dando cuenta de que el problema era eh, el, mismo, el mismo pueblo, que se estaba alejando de Dios y que no estaba teniendo en cuenta a Dios. Y esto nos pasa cuando estamos... En, una, en un periodo donde negamos nuestra propia realidad. Negamos lo que nos está pasando. Todo el mundo ve que estamos mal. Todo el mundo ve que nosotros estamos este, haciendo las cosas mal. ¿Y qué hacemos nosotros para eh, defendernos de eso? Decimos, no, todos están en contra mío. Toda la sociedad está en contra mío. Todos. Todos me dicen cosas que no son reales. no todos Y es como que eh, somos nosotros contra el mundo. Y esto es lo que le estaba pasando a Israel. Pensaba que todo, todos estaban en contra de, de ellos, pero se estaban autodestruyendo. Con un juez que era totalmente un líder negativo, violento, iracundo, este, fuera de la voluntad de Dios. Y, y esto no suele pasar a nosotros. Cuando nos comenzamos a alejar y la curva descendente, el tobogán, nos va tirando cada vez más y más abajo. Y necesitamos enfrentar las cosas que no están bien. Hay cosas que no están bien. Y miro mi vida y digo, Señor, hay cosas que tengo que enfrentarlas... ...porque si sigo de esta manera, voy a terminar como Israel. Voy a terminar haciendo lo malo ante tus ojos. Y Dios va a intervenir. Porque uno dice, no, no pasa nada, Dios no hace nada. No, Dios va a intervenir, en un momento va a intervenir. Nada más que me tiene paciencia para decir, bueno, a ver cuándo se da cuenta... ...y comienza a revertir él mismo la situación. Y a veces malinterpreto la paciencia de Dios... Diciendo, bueno, entonces Dios no, Dios me está probando. Dios solamente este, eh, eh, se queda mirando con los brazos cruzados y no va a hacer nada, nunca, nunca va a hacer nada. No, ¿qué terminó haciendo Dios con Abimelech? Lo terminó sacando de, de, de su liderazgo. Y lo terminó sacando como a Cícera y lo terminó este, matando. Que, eh, fíjense qué eh, que, que, que mente, eh, totalmente, o, o, o qué actitud tan enfermiza que dijo, no quiero que se me recuerda como que me mató una mujer, como si eso fuera algo denigrante para él. Y de hecho, para su autoestima y para su orgullo, era muy denigrante que encima lo haya matado con un elemento de la cocina. Dice que era una rueda de molino que en realidad era como si fuera este, un, una rueda para, para machacar cosas. Eh, no, no era un, un arma. Dice que solamente tiró eso y, y, y, y le dio en el cráneo y terminó causándole la muerte. Qué tremendo, y qué tremendo que eh, en mi caso personal o en tu caso no nos demos cuenta y terminemos siendo víctimas de, nuestras propias, de nuestros propios fracasos. Tremendo lo que termina pasando con este, eh, Abimelech, y, y tremendo lo que nosotros podemos hacer si dejamos de, de confiar en Dios. Por último, habla de Tola y de Jair, el, el capítulo 10 si miramos eso de lo que ha pasado con Tola y con Jair, decimos, bueno, estos dos jueces solamente se los nombra con eh, poquitas, poquitas características. No, no se nombra que hayan tenido enemigos externos, no se nombra su, sus cualidades de liderazgo, solamente se nombran algunas eh, particularidades. De Jair se dice que tiene 30 hijos que tenían 30 burros y, y después de, de Tola casi que no se dice nada, solamente se dice la cantidad de años que juzgó se dice de quién fue hijo y nada más. Ahora, dice eh, J. De Gris, eh, que lo que no se dice es más importante en este caso que lo que se dice. O sea, no se dice que este, Israel se haya arrepentido, no se dice que hayan hecho cosas importantes, y esto es justamente la falta de, eh, de, eh, de detalles, habla mucho más fuerte. La pena. Y qué feo sería que se me recuerde o que se le recuerde a vos o a mí, a cualquiera de nosotros, como que no hicimos nada que valga la pena. Como que pasamos por la vida siendo hijos de personas y nada más. O que tuvimos hijos y nada más. Y esto es lo que pasó con Tola y con Jair. ¿eh? Que no terminaron de trascender. Porque no había pecado para arrepentirse. Y lo tremendo de todo esto. Lo tremendo de todo esto es que esto nos tiene que ir mostrando algunas cositas, a vos y a mí, como llamándome la atención. Upa, yo tengo que trascender, yo tengo que hacer cosas buenas, yo tengo que hacer cosas para Dios, yo tengo que hacer lo que Dios me pide, yo tengo que ser un, un líder no negativo, sino un líder positivo. Y bueno, eh, ahí nos termina diciendo eh, que estos jueces lo único que eh, nos termina mostrando es que se alejan de Dios, y aún, aún así, miren qué tremenda que es la gracia de Dios, aún así, ya ni siquiera tienen enemigos externos, sino que son el mismo pueblo, el enemigo, Dios sigue interviniendo. Ni siquiera le piden a Dios que levante un juez, y Dios sigue interviniendo. Ni siquiera se arrepienten, vieron que antes decían, bueno, nos arrepentimos... Hemos cometido pecados. No, ahora ni si arrepienten. ¿Y qué hace Dios? Sigue interviniendo. Porque Dios nunca nos deja. Y a pesar de que por ahí nuestro orgullo nos dice, no, no, yo no quiero saber nada con Dios, eso no significa de que Dios no se va a seguir ocupando de nosotros. Así que qué tremendo este, este pasaje. Vamos a terminar. Ya se me pasó la hora, disculpen que me pasé unos, unos minutitos. Eh, ¿Qué te parece si en esta semana nos acercamos un poquito más a Dios? Eh, yo sé que muchos de nosotros estamos eh, bien, bien este, empapados en la presencia de Dios, pero ¿qué te parece si eh, miramos y decimos, oh, un poquito más Señor, yo quiero un poquito más de vos y quiero ir corrigiendo algunas cositas? Por ahí tienes corregidas muchas cosas en tu vida y te felicito y gracias a Dios que Dios ya te transformó muchas cosas. Y, y qué bueno sería que Dios siga transformando aún esas pequeñas cositas que todavía nos están faltando, porque a todos algo nos termina faltando. ¿Eh? y si nos falta mucho también, y si hay cosas que tenemos que cambiar también, que Dios nos ayude a cambiar. ¿Te parece? Oramos, ¿eh? y nos encontramos el próximo martes, ya creo que ahí sí vamos a estar en vivo eh, con, eh, el próximo martes allí desde la iglesia, espero que ya terminar de, de recuperarme, hoy mi garganta está mucho mejor, eh, gracias a Dios estamos mucho mejor. Oramos, y oramos por los que están pasando momentos de enfermedad. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque hasta acá nos ayudaste, gracias porque terminas siendo y siempre sos nuestro Dios, el que nos ama, el que nos abraza, el que nos sigue buscando a pesar de que te damos la espalda, o a pesar de que somos orgullosos, o a pesar de que no pedimos ayuda, o a pesar de que no te pedimos ni te consultamos por nuestros planes, pero vos seguís siendo el Dios fiel. Señor, miramos la situación de estos eh, capítulos y nos llama la atención cómo eh, el pueblo de Israel se alejó de vos. Pero también nos llama la atención cómo nosotros a veces este, somos un poco parecidos al pueblo de Israel y a veces también nosotros nos alejamos de vos. Por eso te pido que nos ayudes. Que nos ayudes a reflexionar, que nos ayudes a, a cambiar, que nos ayudes a buscarte más, que nos ayudes a reconocer nuestra necesidad de vos, a salir de nuestra zona de orgullo, a salir de nuestra zona de imposición, a salir de nuestra zona de eh, la negatividad con líderes, a salir, Señor, de, de estas situaciones que nos alejan de vos. Oramos, Señor, por aquellos que están enfermos, oramos por los que están pasando eh, diferentes tipos de enfermedades aún, por estas, eh, estos virus que están eh, eh, aconteciendo en estos días, para que nos libres, para que nos sane, para que nos levante, para que nos fortalezca los que están aún pasando dolores que puedan, Señor, ser aliviados en este momento y sanos completamente, porque tu palabra dice que por tu llaga somos curados. Y Señor, confiamos en ti. Gracias por todo lo que hiciste. Gracias por este martes. Nos ponemos en tus manos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. Gracias por todo lo que eh, nos, nos acompañaste, bueno, ahí eh, Mónica, Isaura, Norma, eh, María Laura, Hilda, gracias, gracias, ver Ojeda, eh, qué bueno, qué bueno que pudieron estar eh, todos los que nos estuvieron viendo en vivo, y los que nos van a estar viendo también después les mandamos un abrazo grandote, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes a la misma hora. Ya eh, también en, en, en forma virtual, pero ya también ahí en forma presencial en la iglesia. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo martes. Bendiciones. chao